Thank <music> you. No, Gildardo Montoya, Ortiz, Gildardo de Jesús Montoya, Ortiz, la Gaita de Fabiola o la Gaita Bogotana, vamos, aquí va, eres Gildardo de Jesús Montoya, la Gaita Bogotana o Fabiola, Gaita de Fabiola. Ya se va la gaita, agoniza la gaita, Fabiola. El es Gildardo de Jesús Montoya Ortiz Se va